El chiste es esta vuelta que creo que hay tres tamaños, ¿no? Ajá. Entonces, este es el tamaño más pequeño, creo. No, este es una 99. una 99. ¿Este qué tamaño es? Es una 26R. 26, Me, perdón, 22F. 22, 26. ¿Y la grande cuál es? Es la 47. ¿Y, y qué cabe aquí la 47? O no? Sí. Hay, que, o ¿Hay que moverle más? No, la 47 sí cabe. Sí. Vean, eso es tener la herramienta adecuada con esto. Está quitando esto de voladas. Si lo intentas con una pinza te tardas un ratote. 8 milímetros. ¿Vale? 8 milímetros la medida que se necesita. Ah, de 8 milímetros. Y el seguro que agarra abajo es 13 milímetros. Y el de abajo es de 13. Pero para llegar al de abajo necesitas un extensor. ¿no? Exactamente. Uno de estos. Mira, rápido. Si no, meten la mano y, y, y sufren. <risa> no. Exactamente. Se facilita con la herramienta adecuada. Sí.